Después de mil historias ya contadas, reflejando en el espejo de un universo paralelo yo viajo sin dinero, aprovechando los recursos que me vengo. Pero tampoco empezando Sé perder el tiempo, me lo vienen regalando Pude dar un paso atrás, hipnotizado por el fango No sé cuál es mi destino, pero yo sigo avanzando No hace falta rumbo fijo cuando Juan controla el mando No tengo cámara buena para grabar vídeo No tengo experiencia editando Hago lo que puedo, primo, yo solo rimo Mi objetivo es seguir activo y aquí Pico, pico buscan la respuesta, pero no saben la pregunta Perdidos en la oscuridad profunda, quieren la verdad oculta No lo rectifico, tacho línea, mando todo a la puta Sin disputa, luego me echarán la culpa Y yo no digo nada, y a la vez lo digo todo Si lo escuchas muy fumado, hablará con visigodo Pero no le digas nada, pasa de su rollo Si te pido un calo alguno, huye de aquel hoyo uh.